Por ejemplo, en parte agradezco que mis padres, no lo agradezco porque en su momento me daba mucha rabia. Ellos dejaban caer la responsabilidad sobre mí. Ellos me decían que, que mi futuro es mi futuro, lo que yo consiga lo voy a conseguir por mí misma. Ellos lo único que pueden darme es todo el material necesario para estudiar, todo lo que necesite, si es tanto dinero, pero, pero ellos no me van a facilitar mi futuro. Porque lo que tenga que conseguir, lo voy a conseguir por mí misma. De hecho, a mí el tercero de la ESO me quedaron cinco. <risa> me, en vez de castigarme todas las navidades sin salir, me dieron... No te vamos a castigar con la condición de que tú lo saques todo, apruebe, a la medida de lo posible, por lo menos que nosotros veamos que estás esforzado, ¿no? Porque eso también es verdad, que, que no... Que no te presiones con una nota, porque si tu, si tu hijo da, aunque sea lo mejor de sí mismo, tú no puedes pretender que tu hijo tenga la presión de sacar nota, porque es que además, es que es mucha presión. ¿Sabes? Por ejemplo, mi, mi padre me ha dicho que, que me hace un piercing en la nariz con la condición de que salga una media de nueve. Yo se lo dije y digo, yo voy a intentar sacarlo. Si no lo saco, por lo menos déjame hacerlo porque tú sabes que yo me estoy forzando ¿sabes? Pero bueno, que a lo que voy, que me iba de mi sitio. Que... Que yo agradezco en cierta parte que mis padres me hayan dado libertad. Porque si hubieran estado tan encima mía, o... Hoy no sales si no estudias. Hoy no, no, porque es que no valoras bien el esforzarte por ti misma y el decir... No, es que lo he hecho porque yo he venido no porque mis padres me han obligado. ¿Sabes? Porque yo a lo mejor me quedo un fin de semana sin salir el sábado. Y luego en el examen saco nueve Y digo, muy bien, pues me habré quedado sin salir, pues ya saldré al fin de que viene o al siguiente... Y me lo pasaré, pues como no me lo pasaron los dos fines de semana anteriores.